Listo, estamos ya en vivo eh, en esta noche, permítame solamente, déjeme revisar este tema, parece que se salió de, ah no, estamos, estamos en vivo, ya eh, estamos en este momento y haciendo las 8 y 5 de la noche, estamos acompañados de acá del ingeniero Marco Antonio Posligua. Y queremos esta noche compartir con toda la comunidad contable un tema bastante interesante. Estamos 34 personas en vivo. Es importante que también nuestros amigos aquí puedan compartir este evento para que más personas se puedan unir a este evento. Queremos darle la bienvenida también en este momento al ingeniero Marco Antonio Posligua No sé si me puede confirmar, ingeniero, que me estaba escuchando. Hola, Esteban. Sí, efectivamente. Listo, gracias. Te escucho perfectamente. Sí, ya, eh, parece que se salió del, del, del, del Zoom, pero aquí estamos, ¿no? Estamos sí. en el en vivo, entonces queremos darle la bienvenida, ingeniero, en esta noche tan especial para toda nuestra comunidad contable, pues vamos a tratar un tema bastante, bastante, digamos, eh, específico respecto a que no todo el, todas las personas eh, dominan este tema, ¿no? Entonces un bastante, es un tema bastante, que necesita de muchos cálculos, un poco... Eh, eh, digámoslo así complicado desde el punto de vista de que no solamente se debe aplicar la normativa tributaria sino que hay que aplicar cálculos de cierta forma que permitan también llegar a determinar la base imponible y por supuesto después del tema del IVA entonces si sí, el día de hoy vamos a hacer ese cálculo vamos a, a hablar con mi ingeniero marco antonio posligua pues nos va a dar a conocer de forma práctica no práctica y también eh eh basado en la normativa, pues vamos a ir explicando respecto a este cálculo del ICE. Entonces, le damos la bienvenida y por favor podemos continuar. Ya está viéndose también, está proyectado. Listo. Eh, muchísimas gracias, Esteban. Para mí es un verdadero gusto eh, poder dar este, este conocimiento, transmitir este conocimiento específicamente del de impuesto a los consumos especiales, eh, que es eh, lo que llamamos el ICE. Nosotros tenemos ahora ciertas actualizaciones al 2023 que tenemos que tomar en consideración. Eh, más que nada, son ciertos valores que ustedes eh, deben conocer. Que desde el año anterior hubo ya unas modificaciones un poquito mayores, pero ahora solamente se dan en ciertos aspectos y, obviamente, también por una eh, una situación coyuntural por parte de la de de, de de la parte de la legislación en la cual también hay un pequeño cambio, especialmente para las importaciones. Bien. Empecemos. Vamos a dar primeramente, vamos a dar inicio eh, específicamente algo teórico en, lo, eh, en la parte inicial y después nos vamos a ir a unos ciertos cálculos, vamos a pasar directamente a la página o al Excel para poder hacer los diferentes, eh, las sumas, restas y cálculos definitivos que tenemos que hacer para lo que vamos a ver en esta noche. El objetivo general, vamos a comprender y aplicar el impuesto a los consumos especiales algunos de ellos, porque no vamos a ver todos, eh, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero podemos, eh, podemos hacerlo con Esteban, podemos coordinar tal vez algún otro evento para poder explicar los demás. Los objetivos específicos, vamos a ver algunas generalidades eh, del impuesto a los consumos especiales, eh, la aplicación de las tarifas específicas advaloren y en uno de los casos también, eh, que es un tema bastante interesante, para el día de hoy es eh, las tarifas mixtas que se aplican específicamente para los licores. Por eso vamos a ver el ICE para los cigarrillos, el ICE para los vehículos y obviamente para las bebidas alcohólicas. La bibliografía, ustedes tienen una amplia bibliografía, pero la parte fundamental es todo basado en la parte, eh, valga la redundancia, todo fundamentado en la ley todo, absolutamente todo, y obviamente, específicamente ahora con resoluciones emitidas por la administración tributaria. Um, hay varios cambios, vamos a verlos ahora, justamente en esto, pero vamos a iniciar poco a poco. Tenemos la clasificación de los impuestos. Primero, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos se aplican directamente a las rentas que perciben las personas, el impuesto indirecto a todo lo que nosotros vamos consumiendo. Un ejemplo, el ICE, el IVA. También tenemos, en este caso, ya adentrándonos más y más al, al, al ICE. Nosotros sabemos que el ICE tiene una característica fundamental. ¿Cuál es esa característica? Que es monofásico. ¿Qué quiere decir? Que solamente se puede aplicar o se aplica a una parte del ciclo eh, de distribución o de comercialización y obviamente esto va a verse afectado en el PVP, porque obviamente aumenta la el valor final. Ya vamos a ver, inclusive eh, se podría decir que es el impuesto sobre impuesto que vamos a ver específicamente con el IVA. La cadena de comercialización, como les había mencionado, tenemos productor, distribuidor, y consumidor final. Específicamente son estos eh, puntos fundamentales, pero en donde se concentra específicamente el ICE va a ser en el productor y el que asume todo el valor final va a ser el consumidor eh, final en este caso, ¿no? La aplicación del ICE, ¿a dónde se aplica? Obviamente se aplica a los productos nacionales y también a los productos importados. Eh, hay diferentes connotaciones en este sentido y como les había dicho desde un principio, para los productos importados hubo una pequeña modificación en la cual, se resume que ya el 30% de margen de comercialización ya no se va a aplicar, pero no hay todavía una eh, especificidad o algún pronunciamiento por los productos nacionales al momento. Pero ¿qué nos dice? ¿En dónde se aplica esto? Se aplica directamente en la primera etapa de comercialización, en el caso de los productos nacionales y en los productos importados en la desaduanización. Y obviamente tenemos que constar o tiene que constar en la factura o en la declaración aduanera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los, los tipos de sujetos que nosotros tenemos? El sujeto activo que viene a ser el Estado, el que administra, pero quién específicamente es el Servicio de Rentas Internas. Sabemos que también puede haber otros administradores, podemos decir el SENAE, pero específicamente a donde nosotros estamos Conversando, estamos hablando, y a dónde nos estamos dirigiendo es con la aplicación directamente del servicio de rentas internas. El sujeto pasivo, en cambio, somos todos nosotros, las personas naturales y sociedades. Estamos ahí eh, los que fabricamos, los que, import, eh, los que importamos y también los que hay o lo, los prestadores de servicios. ¿De acuerdo? Bien. Entramos un poquito más en materia. Los tipos de imposición. Nosotros habíamos conversado con Esteban y nos pareció interesante ver los tres contextos. O sea, uno sería de ver la imposición con la tarifa específica y el otro obviamente con una tarifa de valor en pura y también cómo se aplicaría con el tema mixto. Y como ustedes pueden observar, cada uno de ellos tiene un punto fundamental o una visión o un gráfico. La tarifa específica se aplicaría directamente a los cigarros. Hay algunos otros eh, elementos, otros productos que se pueden aplicar también la tarifa específica, pero el cigarro es uno de ellos. La tarifa valoren valor en, en los vehículos se aplica y la tarifa mixta es prácticamente las dos tarifas, ¿sí? Y eh, sumada a las dos y nos va a dar eh, la, el valor final que deberíamos declarar por efectos de ICE. Sin embargo, en, la ultim, en el último caso, tiene que cumplir ciertas condiciones para que se aplique la tarifa, tarifa ad valorem. No en todos los casos se aplica. Ya vamos a ver ese contexto. Bien, considero importante también hacer, eh, poner en consideración ciertas definiciones básicas, eh, como ustedes pueden ver, ahí está el precio ex aduana, está compuesto por el CIF, el FOF más flete más el seguro, más las tasas arancelarias, fondos, tasas extraordinarias pagadas en la cena. Sin embargo, también tenemos el precio de venta del fabricante. Ojo con esto porque aquí se basa casi casi todo el contexto para aplicar el ICE y hay ciertas particularidades que van a tomar ciertos valores no la totalidad dependiendo del tipo de producto que sea en este caso vamos a ver el precio de venta del fabricante constituye costos y gastos de producción ventas está incluido los los costos y gastos también administrativos y también los financieros más otros costos y otros gastos y también está la utilidad que se margina en este caso, el productor. ¿De acuerdo? Tenemos también otras definiciones. El precio de venta, eh, la cadena de comercialización como tal, en donde eh, el precio de venta lo conocemos comúnmente como el PVP. El valor final que nosotros vamos a recibir o que vamos a pagar por un determinado servicio producto, un bien o servicio. Y la cadena de comercialización es lo que habíamos conversado anteriormente. Sin embargo, no hay un concepto tributario al respecto, pero vale la pena considerarlo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de cadena de comercialización y se afecta, y como dice el, el concepto, es monofásico, afecta a una parte de la cadena de comercialización, no así a todo. No es como, por ejemplo, el IVA, que tiene otro contexto. Bien, eh, las nuevas modificaciones que han habido dentro del, del marco legal eh, han puesto en consideración también otros conceptos básicos. Me imagino eh, que lo han hecho para distinguir ciertos eh, puntos específicos, ¿no? Um, ¿A qué me refiero? Antes se podía hablar de un precio eh, ex fábrica, y un precio exadual. Sin embargo, ahora ya tenemos otros, otros eh, eh, conceptos que quieren tener un poquito más de detenimiento para poderlos distinguir. El precio de venta al público sugerido, que ya habíamos aplicado o explicado anteriormente, que sería el PVP, y el precio de venta del fabricante o el prestado de servicios. Quiere decir... que el precio que yo como fabricante, como primera fase de, de, de comercialización, pongo a la siguiente, eh, a la siguiente, al siguiente punto, siguiente, eh, la siguiente fase eh, de comercialización. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ha hecho esta pequeña distinción. Básicamente es lo mismo de lo que antes hablaba como precio eh, eh, ex fábrica, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Eh, hay diferentes tarifas de impuestos. Eh, como les había mencionado, hay tarifas ad valorem, hay específicas y también se aplica la mixta. Y están divididos también por diferentes grupos. Aquí tenemos el grupo 1, en donde ustedes pueden observar que hay productos de tabaco, sucedáneos o sustitutos del tabaco. Y tiene una tarifa del 150%. Y así podemos ir mencionando cada uno de los productos que están ahí. Vamos a tomar otro ejemplo. Tenemos las bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos. Va a haber una tarifa ad valor en del 10%. Los perfumes y aguas de tocador también un 20%. Y así sucesivamente tenemos algunos productos que tienen o graban con esta tarifa o este tipo de... Eh, forma, una tarifa ad valorem en en el ICE. Bien, perdón. También tenemos eh, las tarifas cuando hay perfumes o nosotros estamos haciendo venta directa, ¿No? Hay una distinción bastante clara cuando nosotros vendemos en un local con respecto a lo que hacemos una venta por catálogo. La venta de local graba, obviamente, un 20% y no tiene o no hay que aumentar, ¿cierto? Eh, la... Base. Eh, ingeniero, buenas noches. Eh, se fue el audio. Está desactivado. ¿Sí me el audio. escuchan? Ahí ¿Sí ya. me escuchan ahora? Perdón, disculpen. Sí. Tengo creo que unas pequeñas fallas en conexión, pero vamos a seguir. Listo. Ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, eh, sí, ahí estamos. Ok, estamos en vivo, ya estamos eh, más de 60, 70 personas aproximadamente. Les invito a todos ustedes, amigos, que den... Que, que compartan el evento y le den like para que más personas puedan ver este evento. Eh, recuerden que este tema es, es bien específico, ¿no? Claro, ni, casi no todo, para todo el mercado es que aplica, es específico para cierto tipo de industrias, es por eso que es importante que llegue a la, al mayor número de personas para que puedan ver este evento, ya que estamos iniciando desde lo, de lo más básico, ¿no? Y lo, para que puedan ustedes al final tener... Eh, digamos, un conocimiento ya más avanzado de este tema. Eh, podemos continuar, Ingeniero. Gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Uh, como les venía diciendo, creo que se me fue un poquito, se me fue el audio, pero vamos a repetir esta parte. Nosotros tenemos los perfumes de venta directa, o sea, por catálogo. Y ahí se aumenta desde ese punto, o sea, hay un aumento de la base imponible del ICE. Pero ojo, hay una cuestión que tenemos que estar muy claros. Miren lo que nos dice, rango de precios ex aduana o costos totales. ¿Se acuerdan que les había mencionado anteriormente que había hecho una pequeña distinción, una pequeña escala en la cual le decía el precio, um, cómo, lo, cómo está determinado el precio de venta, ¿no es cierto?, del fabricante. Porque ese valor, como estamos hablando de costos, de gastos, estamos hablando obviamente de, de, de una utilidad. Nosotros, obviamente, nadie va a trabajar gratis, tiene que haber una utilidad para que pueda crecer la empresa y obviamente para poder solventar todos los gastos internos. Ahí viene esto, ahí se aumenta esa base imponible de los costos totales y se obtiene, obviamente, el valor final para el ICE. Esto no está en el contexto eh, de, de, de la programación del día de hoy, pero no habría ningún inconveniente Aquí con Esteban podemos conversar para poderlo hacer tal vez en otra ocasión. Sin embargo, los demás temas también son sorprendentemente interesantes. Bien, tenemos también las tarifas del grupo 2. Este grupo es, es interesante, muy, muy, muy bueno. Vamos a verlo también cómo se aplica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vehículos. Y miren, hay una, una, una particularidad es algo eh, muy, muy, muy, muy fino, digámoslo así. Vamos a leer la, la, uno de los, de los puntos iniciales. Dice, camiones, furgonetas, camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de rescate cuyo precio de venta al público sea de hasta 30 mil dólares. Tomemos en cuenta que el ICE... Va a tener una connotación muy especial y va generalmente estar atado al PVP. Claro que hay una serie de cálculos que el, el SRI lo puede hacer para determinar cuál va a ser la base imponible. Sí, hay ciertas cosas, pero en este preciso caso nos está diciendo la referencia desde, obviamente, desde el punto de, eh, final, digamos, PVP hacia atrás. Y ahí sacamos la base imponible. Tomemos en cuenta eso porque realmente vamos a hacer unos cálculos y tenemos que hacer ciertos ajustes dependiendo del, del tipo de, de, de, de caso que tengamos que resolver. ¿De acuerdo? Y miren hasta dónde se, se amplía, ¿no? Estamos hablando de una, una tabla. Si es que ustedes quieren decir que es una tabla progresiva, podríamos decirlo así. Porque los vehículos motorizados que tengan un valor mayor a los 70 mil dólares, ¿sí?, o desde los 70 mil dólares, tiene eh, una, un, un, una tarifa ad valorem del 35%, ¿de acuerdo? Bien, vamos al grupo número 3. El grupo número 3 es, uh, tenemos también una tarifa ad valorem en los servicios de televisión pagada. Tenemos un ejemplo, inclusive, bueno, es para hacer ciertos cálculos, porque quiero hacer un ejemplo específico de que no elice no existe ningún tipo de descuento. Ya les voy a explicar por qué. Ya les ya vamos a ir y obviamente todo está basado en ley. Ojo también en la parte inferior, no sé si ustedes pueden ver en la pantalla están los artículos correspondientes de todo lo que estamos hablando. Nosotros estamos basados directamente todo todo todo en la parte legal. No nos podemos salir de ahí, de ello. Bien. También, también tenemos las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus miembros usuarios de clubes sociales. Eh, va a haber un 30%. También hubo una pequeña modificación al respecto. Antes había un margen desde los 1500, había cobra, se podía cobrar el 30%, un 35% inclusive, pero actualmente ya no hay esa, esa, digamos, esa distinción y se cobra absolutamente todos eh, ese, ese valor, ¿no? Bien, como les había mencionado, tengo un pequeño ejemplo que ustedes pueden ver en su pantalla. Este es una factura de, eh, de servicios de televisión pagada, ¿no? Eh, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso, esta persona, porque es una factura real, nos ha prestado. Obviamente hemos omitido los nombres por, por respeto y por consideración. Pero tenemos el servicio de Internet y también tenemos el servicio de televisión pagada. Esto es eh, una factura de cable en la cual tenemos uh, los diferentes valores. Si ustedes pueden observar, no sé si es que pueden ver el mouse donde yo lo voy colocando, aquí tenemos el valor unitario, tanto de internet como también de televisión pagada. Acá, en, al ladito, nos habla de descuentos, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un descuento. Se da un pequeño descuento, se provee de un pequeño descuento. Que sería prácticamente el 50%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. Como les había mencionado, el ICE no existe descuentos. Puede haber exenciones. ¿Sí? Puede haber algún tipo de exención. Sin embargo, no hay descuentos. Eso quiere decir que si es que nosotros tenemos un servicio que es de 10 dólares, como dice ahí, servicio adicional. Voy a poner en el mouse donde está ahí. Vamos a poner aquí justo 10 dólares. Y el servicio principal de 20.70. Eso significa que la base para hacer el cálculo de LIC va a ser sumando los dos valores. Si ustedes gustan, pueden hacerlo para que comprueben. Sumen los dos valores y saquen el 15%. Y ese valor les tiene que salir con 4.61 dólares. ¿Por qué? Nuevamente repito, no hay descuento. ¿Por qué? ¿Por qué no hay descuento? Por esto, descuentos y base imponible del ICE. La base imponible del ICE no considerará ningún descuento aplicado al valor de la transferencia del bien o en la prestación del servicio. Ustedes lo pueden revisar en el artículo 76 de la ley de régimen tributario interno que obviamente también hace referencia a la base imponible. La base imponible del ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado en una sola etapa. Nuevamente nos está enfatizando que va a ser pagado en una sola etapa de comercialización. ¿De acuerdo? Enfatiza que es monofásico. ¿De acuerdo? Tenemos también en el Excel el cálculo, así que no se preocupen, ahí está todo especificado, inclusive de la factura anterior. Aquí está y en el Excel también lo va a estar. ¿De acuerdo? Ahora, eh, como les había mencionado, hay esta connotación también del, del ICE. ¿Qué pasa con el ICE y con el IVA? A ver, yo calculo el ICE, perfecto, estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa con el IVA? Eh, les había mencionado que hay una especie de impuesto sobre impuesto, es verdad. ¿Por qué? Porque se calcula en este sentido el, si nosotros sacamos el valor de 44 más los 4,61. Le sumamos esos dos valores, vamos a obtener qué cosa? La base imponible del IVA. ¿De acuerdo? Es impuesto sobre impuesto. En muchos de los casos, inclusive, ustedes van a encontrar en el Internet o en algunos de los libros el impuesto cascada. Esa es una de las principales características. Y este es uno de los principales impuestos que muestra o se muestra de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Tenemos aquí, en este caso, el grupo número 4 Y entramos un poquito en, en, en materia para que ustedes puedan ver. Eh, aquí tenemos ya tarifas específicas, tenemos tarifa, tarifas ad valorem. Y, por ejemplo, los cigarrillos. Ha habido un pequeño aumento en los cigarrillos eh, en, este, en este punto. Antes estaba 0.16, ahora está 0.17. Y también tenemos una distinción, ha, ha habido una modificación también en lo que es las tarifas específicas del alcohol, de la cerveza industrial y la cerveza artesanal. Eh, no es mucho, pero bueno, si es que hablamos en cantidades, ese poquito sí si va siendo, va acrecentándose el valor. La tarifa de valor no ha habido ninguna modificación. Pero como ustedes pueden ver, miren todo lo que son las bebidas alcohólicas, incluyendo lo que es la cerveza, tanto cerveza industrial y artesanal, se aplica las dos. Pero, pero como les había mencionado, tiene que cumplir una condición para que se pueda cumplir o se pueda aplicar la tarifa ad valore. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver eso poco a poco. Bien, también tenemos el grupo número 5, en las bebidas al, eh, no alcohólicas, prácticamente las bebidas gaseosas, eh, colas es, específicamente. También hubo una pequeña modificación, antes estaba una tarifa del 0.18, ahora está en 0.19. Las fundas plásticas no ha habido ninguna modificación al respecto y obviamente siguen en este, en este punto. Ojo, las resoluciones están en la parte inferior le faculta la, a la ley para que pueda emitir las diferentes resoluciones de servicio de rentas internas. En este caso estamos hablando de la resolución número 63, por si caso. Bien. Eh, vamos a entrar un poquito también con la tarifa específica de las bebidas alcohólicas, ¿Sí? Para después ya irnos a los ejercicios que ustedes me imagino que es lo que más esperan, porque realmente es ahí es en donde se ve cómo afecta las diferentes connotaciones. Bueno, aquí tenemos eh, la tarifa específica, eh, nosotros tenemos que aplicar una fórmula eh, para poder determinar, tenemos que tomar en consideración los grados alcohólicos, tenemos que tomar en consideración también la, eh, la medida que tiene la botella, porque se, se paga por botella, ¿de acuerdo?, y obviamente esa botella significa que tiene uh, mil centímetros cúbicos. Pero a veces las botellas, como ustedes conocen, no se venden por mil centímetros cúbicos. Sino a veces son 750 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos. Entonces tiene que haber, obviamente, la... Uh, voy a permitirme utilizar esta palabra, la, esta palabra fraccionalidad. O sea, fraccionamos de acuerdo al tamaño que estamos vendiendo. ¿De acuerdo? Sí. Y obviamente también multiplicamos por la tarifa correspondiente. Si es una bebida alcohólica, utilizamos la tarifa pertinente que habíamos visto anteriormente. Si es una cerveza artesanal, 1,55 y una cerveza industrial, según lo que expresa la propia ley. Y aquí está, um, vamos a ver más adelantito inclusive las, las diferentes fórmulas. Aquí está nuevamente. Hacemos un poquito de hincapié en las tarifas. Antes estaba un cuadro en donde estaba todo el grupo, pero ahora lo estamos discriminando específicamente a las tarifas que vamos a utilizar. Por ejemplo, nuevamente, el alcohol va a ser de 10.36. Fundamental porque ese es el factor que tenemos que multiplicar. Eh, la cerveza industrial va a ser de 13.56, ¿de acuerdo? Pero por litro de alcohol puro. ¿De acuerdo? Eso tomemos en cuenta. Y la cerveza artesanal de 1.55. Hay que también tomar en consideración que las tarifas específicas que se, um, o para el cálculo eh, de las bebidas alcohólicas, va a aplicar a todas, sin excepción. Cuando se convierte o va a convertirse en mixta para aplicar o para multiplicar por el 75% o utilizar la tarifa ad valorem, tiene que cumplir con un requisito tiene que superar un valor, que ya vamos a ver, inclusive vamos a utilizar regla de tres. ¿Sí? Bien. La tarifa al valor, ¿eh? Claro, dime Por comentarle, porque acá están haciendo una pregunta. Eh, a ver, amigos, estamos 105 personas en esta noche, siendo jueves 2 de, de febrero 2023, estamos ya con 105, con 109 personas, se van sumando más personas a este evento. recuerde Compartir y darle like, amigos, y vamos a ir contestando también preguntas que se vayan dando en, en la página de Facebook. Aquí nos está preguntando nuestro amigo John Tamayo, ¿dónde puedo encontrar la tabla de referencia para el ICE? Por favor, eh, mi estimado ingeniero Marco Antonio, por favor, ayúdenme contestando esa pregunta que nos están haciendo, porque quieren ver las tablas de impuesto al ICE. Gracias. Sí, correcto. No, eh, todo está publicado en las páginas correspondientes de, del servicio de rentas internas, pero ojo, hay que tomar en consideración esto, hay muchas tablas que están publicadas y de hecho en la ley de régimen tributario interno están y me, si no me equivoco están en el artículo 82, 82 de la ley de régimen tributario interno, si no me equivoco déjame, sí, justamente están ahí, pero hay ciertas actualizaciones, entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso es que hago mención de las resoluciones. Porque dentro de las resoluciones, si, eh, si tú me permites, hay, por ejemplo, en la ley, te dice que va a ser de 4.33. Por ejemplo, en este caso, la tarifa de valor en que se va a aplicar en la, en la ley. Pero también te dice que, de acuerdo al servicio de rentas internas, va a ser la publicación al final del año de cuál va a ser las tarifas correspondientes si hay una modificación. Entonces, la propia ley te faculta para eso. Y aquí en este caso tienes la resolución número 62, en donde te permite o te dice cuál va a ser la tarifa ad valore. Ahora, si tú gustas, también podemos de alguna u otra forma, para simplificar un poco el trabajo, te podemos facilitar a través de Esteban, a través de JJG Asociados y obviamente a través de CAPSA a Consultores una tabla actualizada, porque tenemos que estar siempre actualizando los, los valores por las modificaciones que existen. Y obviamente sustentados en la parte legal. ¿De acuerdo? No sé qué te parece, Esteban. Podríamos hacerlo, si tú lo consideras también oportuno. Claro, claro que sí. Eh, nada más eh, invitarles aquí en la descripción del evento del día de hoy Hemos dejado las redes sociales y está el, el link del grupo de Telegram donde podíamos, podríamos compartir esta información respecto a la ley y a las resoluciones que están vigentes. Así que les invito a unirse al grupo de Telegram y pues a seguirnos en redes sociales tanto a CAPSA como a nosotros en Corporación JJG Asociados. De acuerdo. Para compartir este material no olviden eh, ingresar al grupo de Telegram donde podremos compartir estas resoluciones. De acuerdo. Muchísimas gracias, Esteban. Y miren, eh, ahorita estamos hablando de una resolución 62 en donde nos está diciendo cuál es la tarifa que vamos a utilizar para Advalore. Pero ¿cómo utilizamos esta tarifa? Significa que nosotros, para poder hacer el cálculo, tiene que superar eh, los 453 dólares del precio eh, de venta del fabricante. Si supera ese valor por litro, ojo, y eso hay que tomar en consideración, por litro, quiere decir que vamos a utilizar la ad valorem. Caso contrario, no. Solamente nos quedamos con la tarifa específica. ¿De acuerdo? Vamos, continuemos. Y aquí está, ya hay un poquito más asimilable, más, más fácil, ¿no es cierto? Digamos, tenemos el impuesto específico como está, depende del tipo. O sea, si es una, eh, obviamente, cerveza industrial, cerveza artesanal, es una bebida alcohólica, bebida alcohólica, ron, whisky, etcétera, ¿no? Eh, vamos a aplicar una tarifa. Vamos a sumarle, si es que cumple con el requisito, la tarifa ad valorem, que sería el 75% y nos va a dar el total del ICE que tendríamos que pagar si somos nosotros, obviamente, los productores. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Miren. Aquí, como les había prometido desde hace algún ratito, tenemos el eh, cálculo del ICE específico. Aquí está la fórmula. Lo que está en palabras, lo que ustedes vieron en palabras y que les expliqué en forma muy sucinta, tenemos aquí en una fórmula. El ICE específico, sí, siempre va a ser, vamos a sacar la parte proporcional, ¿no? En, en este caso. Pero, ¿dónde está? Dice tarifa específica, depende del tipo de, de, de, de presentación que sea, ¿no? El grado alcohólico, eso siempre lo vamos a ver en donde, en la botella mismo tiene 15 grados, a veces le dan el 15%, etcétera, y el volumen en centímetros cúbicos. Obviamente, también hay en, en mililitros, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que mil centímetros cúbicos es igual a mil mililitros, o sea, es idéntico, y eso significa un litro. Entonces, lo, lo que vamos a sacar con esta fórmula es la parte proporcional. Es muy importante esto porque eso también tenemos que hacerlo en, eh, para poder calcular la tarifa ad valorem. Por eso les... Estamos nuevamente regresando. Sí, se nos sí, acaba. De... Entonces, sí, internet. otra vez. Creo que tengo, voy a, ten, voy a tener que eh, conversar con mi proveedor de internet porque ya se me va dos veces y ya, ya tengo que conversar a ver qué mismo pasa. Mil disculpas por esta situación. Pero creo que nos sirve inclusive para poder un <ríe> conversar tiro, un ratito ¿no? con sí, está sí, bien. Voy, ¿no? <ríe> de acuerdo. Y esto, volviendo al tema, no sé si es que quieres comentar algo, Esteban. No, eh, está ya proyectándose, si se alcanza a ver, estamos monitoreando también acá en Facebook. Estamos con más de 100 personas, no olviden, amigos, compartir y darle like a este evento. Y recuerden unirse a Telegram para que puedan recibir eh, la base legal. Por acá tienen una pregunta y mencionan, buenas noches, una consulta, dice Isabel maura Tengo entendido que para inicios de este mes la tarifa específica es de 10, dice. Es de, ¿perdón? De 10. No, diez. Ya, ya cambió. Eso estaba la tarifa específica, el, el año anterior estaba en 10, pero me parece que era de, eh, de bebidas alcohólicas, si no me equivoco. Ahora ya cambió. Hay una nueva, eh, un valor nuevo que también me sorprendió un poquito, que seríamos, estamos hablando de 10.36. O sea, subieron 36 centavos. Eso le comentaba inclusive a Esteban que creo que había leído, eh, creo que leí un poco rápido, en la cual había una manifestación eh, que querían bajar inclusive ciertas tarifas, no sé específicamente qué, y se enfocaban directamente al ICE para aumentar el consumo. Pero lo que se ve en las resoluciones como tal no es que ha bajado, sino más bien ha aumentado. Sí. Ya. Tal vez acá le leí, te... leí al revés. <risas> otra pregunta. Otra pregunta tenemos por acá para que nos ayude contestando. Dice eh, Luli Garcés. Dice, buenas noches, una consulta. La disminución del ICE para fundas plásticas a ocho centavos, ¿dónde se encuentra? A ocho centavos. Bueno, eh, es una muy buena pregunta. Eh, lo que yo he sabido de lo que tengo entendido que hay cierta reglamentación específica para poder tener un descuento mucho mayor al o por lo menos eh, que no haya la utilización del ICE específicamente, pero de los ocho centavos tendría eh, que analizarse un poquito más. En eso sí tendríamos que haberlo eh, analizarlo un poco más, pero si eh, eh, por ejemplo, si. Eh, tú tienes eh, más del 50% de producto interno prácticamente uh, en la elaboración de las fundas, eh, ya no pagarías prácticamente los 10 centavos. Es lo que hace inclusive Supermax. Listo. Continuamos entonces. Muchas gracias. Listo. Ok. Vamos con la siguiente. Bien. ¿Qué es lo que sucede con la tarifa ad valorem? Miren esto. La tarifa ad valorem y si es que supera los 4.53 por litro, ahí se aplicaría el 75%. Aquí tenemos el precio de venta del fabricante o ex aduana y lo multiplicaríamos por el 75%. Esto es fundamental dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque si es que supera, vamos a utilizar esta tarifa y vamos a tener, como quien dice... Eh, el ICE específico lo vamos a sumar el ICE a ADVALORE y vamos a obtener el ICE total. Para luego, obviamente, calcular lo que es el IVA. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos algo eh, muy importante. Ah, vamos a cambiar de, de, de pantalla. Vamos a irnos directamente ya a nuestro Excel. Tengo algunos ejercicios ya realizados. Quisiera ponerles en consideración de ustedes para que lo puedan observar al detalle, ¿No? Y vamos a ver, vamos a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a ir directamente a nuestro Excel para que ustedes eh, podamos dilucidar esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a dejar aquí y nos vamos a compartir nuestro Excel. A ver, veamos dónde está, aquí está. No sé si me confirman, si lo pueden ver. Sí, eh, ya en Zoom ya se ven. Vamos a ver por acá. En Facebook demora unos cuantos segundos más, pero ya ahorita se está proyectando ya también en Facebook. Estamos Correcto. Viendo. Perfecto. Aquí le he ocultado nada más esta, esta columna. Bien. No sé si se alcanza a ver bien, está aumentado al 130%, quizás tengo que aumentarle un poco más para que se pueda observar de mejor manera. Eh, como les había mencionado anteriormente, nosotros tenemos todos los cálculos eh, realizados de lo que es eh, servicio, eh, servicios de televisión pagada, por ejemplo, en este caso. Igual en la parte lateral derecha, como ustedes pueden observar, ahí está la base legal. Entonces pueden verlo con toda la tranquilidad del caso. Miren, aquí están hechos los cálculos como les había ofrecido y eh, por decir un caso, el valor que nosotros obtenemos aquí, la sumatoria de 10 más 20 con 70, nos va a dar, si lo multiplicamos por el 15%, vamos a ponerle aquí la fórmula, con la que es, sí, ahí está, sumamos y le multiplicamos por el 15%, eso significa Nuevamente recapitulando, no hay descuentos del ICE, hay exenciones, puede haber algunas, eh, algunas rebajas que están dentro y estatuidas dentro de la ley. Sin embargo, no nos podemos salir de aquello. Bien, ahora, para sacar lo que es el IVA, porque es un impuesto, eh, digamos, en cascada, también tenemos la sumatoria. ¿Qué sumamos? Sumamos los 44.26 más los 4.61 y le multiplicamos por 12. Ahí vamos a obtener nuestro IVA. Eso significa que aumenta la base imponible para obtener el IVA. Y para que ustedes vean que efectivamente es la sumatoria de estos cuatro valores para obtener la base imponible o el subtotal de la factura Después sumamos lo que es el, el ICE y obtenemos al final el 12% del IVA. Y sumamos el total y nos va a salir un pago de 54,73. Este sería el total de la factura que tendría que pagar la persona por el servicio de televisión pagada. Así de sencillo. Entonces está pagando. Ahora, hay algunas personas que me van a preguntar, pero. A ver, Marco Antonio nos está diciendo de que el ICE es, va colocado solamente en una parte de, de las etapas de comercialización. Pero, ¿aquí qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué cambia un poco? Tomemos en consideración que el servicio que está proporcionando alguna de las, eh, de la televisión pagada, directamente va desde... La, eh, desde el productor, en este caso el prestador de servicios, vamos a ponerle de, de cable, puede ser directv o le pongamos x eh, servicios, va directamente al consumidor final. Por lo tanto, ahí se va a reflejar el valor del ICE, porque generalmente nosotros no vemos el valor del ICE eh, en nuestras facturas. Estamos hablando de gaseosas, no lo vemos. ¿Quién sí lo va a ver? va a ser la siguiente etapa, pero nosotros como consumidores finales, no. En este caso, sí, porque no hay un intermediario, sino va directo. Esa es la gran diferencia. Y eso por eso he tomado en consideración este ejemplo para que se pueda visualizar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Vamos con los cigarros. Aquí también le he puesto un poquito eh, con flechas, etcétera, etcétera, para que se pueda entender o hacerme entender más bien todo lo que corresponde. Miren, los cigarros es un cálculo bastante sencillo. Eh, estamos hablando de una tarifa específica basado en los artículos 76, artículos 82 de la ley de régimen tributario interno y de la resolución 63. El valor específico por cigarro es de 17 centavos. O sea, la persona que el, eh, gusta de fumar, va a tener que pagar por cigarro 17 centavos. ¿De acuerdo? 17. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, vamos a poner el ejemplo y le he puesto tratando de hacer lo más real posible, eh, aunque um, sinceramente eh, no soy consumidor, pero dije capaz que una cajetilla está cerca de los 5 dólares, supuse yo no pude buscar mayor cosa en el internet, bueno, en fin, pero creí conveniente. Digamos que el precio de venta de fabricante, ustedes ya saben que está compuesto de los costos, eh, gastos, etcétera, y más la ganancia, ojo, y sí. le estamos poniendo cinco centavos por cigarro, y se están ganando, es muy buen dinero, no quiero entrar en detalles. Sumamos de ese valor de los cinco centavos, los 17 centavos, ¿De acuerdo? Por cigarro. Y nos va a salir un subtotal de 22 centavos. Luego de eso, de esos 22, sacamos, qué, ¿qué es lo que vamos a sacar? El IVA. ¿Sí? De esos 22 centavos le aumentamos el IVA. Y al final el precio de venta, PDP, por cigarro va a ser de 25 centavos. Yeah. Pero he querido también hacerle un poquito más amplio. Y ponerle una cajetilla eh, de 20 y, y una producción, digamos, de unas mil. Para poner un ejemplo un poco más, eh, más puntual. Y ahí vemos que solamente en el ICE, si ustedes ven, la persona, si compra una, una cajetilla, va a pagar tres dólares con 40. En el IVA va a pagar 0.53. El IVA casi no paga, es poquísimo con respecto al ICE. Y obviamente eso va a inflarle el valor final de cuatro puntos. O sea, va a pagar prácticamente casi, casi cinco dólares. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo el cálculo. Como ustedes ven, es una de las formas más prácticas. Y esta es la aplicación en general del ICE específico. Purito. Vamos con el de vehículos. Bueno, el de vehículos. Aquí, como ustedes ven. Sacamos con tarifa ad valorem. Y nos tenemos que remitir a la tabla que nosotros tenemos del IC ad valorem, que es aplicado a los vehículos. Casi todos eh, eh, los productos son bastante diferenciados. No es como, por ejemplo, lo que sucede con el IVA, que es un impuesto proporcional y tiene sus exenciones, tiene sus, sus casos especiales, pero no hay tanta variación con respecto a en este caso con el ICE. Aquí está la tabla completa. Y he sacado un ejemplo X, ¿no? Digamos y, uh, que lo vamos a obtener desde el precio de venta. Digamos que el vehículo, eh, cualquiera que este sea, no sé, una marca X, eh, cuesta 32 mil dólares. O sea, PVP, precio de venta al público. Vamos a aplicar una de las fórmulas que es utilizada para sacar la base imponible. ¿Sí? Ustedes ven aquí la base imponible. Tenemos el precio de venta al público. Dividido para uno más IVA. Y multiplicado también en el mismo denominador, uno más el porcentaje del IC. ¿De acuerdo? Entonces... Si el PVP está ubicado, vamos a volver un poquito más arriba, entre los 30.000 y 40.000 ¿cuál es la tarifa que vamos a aplicar, que vamos a obtener? Es el 15%. Así de simple. Por lo tanto, eh, hacemos la o aplicamos o eh, vemos eh, la ponemos los valores correspondientes del eh, del vehículo y también las tarifas pertinentes, y nos va a salir un valor de 24.844,72. ¿Qué es ese valor? Esa va a ser la base imponible, primeramente del ICE, para después ser la base imponible del IVA. Como todo tiene que ser comprobado, matemáticas podemos comprobar, esa es la gran ventaja, es mucho más sencillo. Miren lo que sucede, vamos a poner aquí la base imponible. Vamos a poner los 24844,72. con El ICE, ya sabemos que es el 15%, ¿no es cierto? De los 24844,72 con Sumamos los dos valores, nos va a dar un subtotal. En este caso va a ser de 28,571,43. mil Sacamos desde, esa, desde ese valor el IVA y al final, ¿qué nos va a resultar? Treinta dólares. O sea, hemos comprobado, hemos hecho todo el proceso como tal. Y vale la pena en este caso mencionar que primeramente se calcula el ICE y luego se calcula el I, ¿De acuerdo? ¿Sí? Siempre lo vamos a hacer de esa manera. Siempre. Eh, sea tarifa específica, sea tarifa ad valore. Bueno, hay otro caso también que he querido ponerles en consideración. Me parece interesante. Digamos que yo tengo el precio de venta del fabricante del vehículo. Y aquí me voy a atrever a poner, digamos, está un valor del precio de, de venta del fabricante a la siguiente fase de, de, de comercialización de 25 mil dólares. Lo vamos a apartar de lo que habíamos hecho anteriormente. No es lo mismo, antes era 24 mil, por eso le puse otros valores completamente distintos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Miren esto. Y uno puede confundirse y decir, en la tabla podríamos tomar de, 20, de los 20 mil hasta, hasta los 30 mil, ¿verdad? Y podemos cometer ese error. No hay problema. Y lo vamos a cometer adrede. A ver, ¿qué es lo que sucede? Miren esto. Aquí le puse el 15%, pero acá obviamente está multiplicado por el 15%. Le vamos a poner... Aquí está 15% para que todos nos decidiremos. Digamos que es al 10% porque es el límite inferior. Vamos a multiplicar el 10%. Miren lo que sucede si nosotros aplicamos el 10%. Pero, ¿a dónde tenemos que dirigir nuestra mirada? Aquí. Al precio de venta al público, al PVP. ¿Cuánto sale? 30,800. Y miren la tabla que nos dice entre los 20.000 y 30.000, el 10%, pero desde los 30.000 hasta los 40.000, el 15%. Quiere decir que ineludiblemente se sobrepasó. Por lo tanto, la, el valor que nosotros vamos a utilizar no es el 10%, sino va a ser el 15%. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que corregirlo, por eso es que le había puesto inicialmente el 15% y estamos dentro del rango. ¿Sí? Ahora viene el otro. Este es el fundamental, es el que cambia toda nuestra perspectiva, son las bebidas alcohólicas. También tiene alguna connotación tanto eh, especial, son las bebidas eh, azucaradas, pero por el momento vamos a tratar exclusivamente esto. Miren, las bebidas alcohólicas, lo primero que tenemos que sacar, como les había mencionado, es la tarifa específica y utilizamos para ello la fórmula. Vamos a suponer que tenemos una bebida alcohólica ron. El tamaño 750 centímetros cúbicos. El grado alcohólico 15 grados de Gay-Lussac. Ojo, si ya nos dan en porcentaje y ya no le sacamos, obviamente no le dividimos para 100 porque ya está en porcentaje. Ojo, no. Eso es otro detalle. Bien. ¿Cuánto es la tarifa? Eh, que nosotros vamos a utilizar, en este caso que utilizamos son 10.36, que es lo que nos dio eh, el servicio de rentas internas mediante la, la, la respectiva NAC. Y le multiplicamos por el 15, ¿no es cierto? Que es el grado alcohólico dividido para 100, por obviamente 750 centímetros cúbicos dividido para mil. ¿Para obtener qué cosa? Obviamente, la parte proporcional. Y el valor que nos resulte de la multiplicación de todo lo que tenemos ahí, eso se llama el IC específico. El valor que nos resulta en este caso, por los, por la, la, la, valoración que hemos puesto, por los números que hemos colocado, va a salir de uno punto Ahora, va a depender mucho también del, del número de botellas que nosotros estamos produciendo, pero de este tipo de botellas, ojo, o sea, de 750 centímetros cúbicos. Como ustedes ven, tenemos que sacar la parte proporcional. Eh, hemos hecho un ejemplo, ¿sí? Eh, de multiplicarle, obviamente, por las mil botellas. Sino que aquí, creo que es, a ver, veamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Ah, y esto es, ojo, que aquí hay que poner una, una cuestión, una aclaración, ¿no? Um, hay valores que hay que colocarlos eh, para la declaración. Este valor tendríamos que colocarlo para la declaración, porque el sistema, cuando hacemos la declaración, ya nos da eh, el, el ICE específico. ¿De acuerdo? Por eso es que sale un, un poquito distinto, pero es por el valor de la declaración. Eh, creo que tendríamos que dar un curso específico solamente de y el, el ICE eh, de bebidas alcohólicas para poder explicar un poquito más al detalle. ¿De acuerdo? De eso no se preocupen. Sí, Dime, Esteban. Sí, inclusive creo que con el llenado de los formularios, porque hay el llenado del formulario para presentar la declaración. Exactamente. Sí, sí. Esto eso, se puede hacer con anexos también, ¿no? Perdón la interrupción, ya. estimado Esteban. Sí, con, con todo eso, con todo ese contenido. Claro, es eh, interesante, ¿no? El tema de los cálculos. Y es que solamente estamos viendo un producto referente al tema del alcohol. De ahí, claro, tenemos más. Y también está en el tema de lo que es las bebidas azucaradas. Tenemos también el tema de los... ¿Se me fue el nombre? Era el tema de las... Perfumes. Perfumes, los perfumes, perfumes ¿no? aguas de tocador, de tocador claro, eh, sí, las sí, membresías, tenemos algunos. Claro, exacto. Tenemos bastante material justamente respecto al tema del ICE, ¿no? con llenado de los formularios, de los anexos, entonces es importante que ustedes se vayan uniendo a la comunidad para que vaya usted estando pendiente de todos los eventos que tenemos. O recordarles que el día de mañana también, pues amigos, tenemos un evento totalmente gratuito a través de Facebook, donde estaré dando una capacitación sobre el anexo de gastos personales. Vamos a hacer un cálculo desde la desde quiénes son los sujetos obligados a presentar este anexo, después haremos el cálculo de la rebaja y posterior iremos calculando el impuesto a la renta para personas naturales, así que por favor no se pueden perder este evento, compartan este evento, denle live en este evento, para que más personas puedan conocer que el día de mañana tenemos eh, esta capacitación que es totalmente gratuita para todos ustedes. Eh, nuevamente invitarles a que se unan al grupo de Telegram, y igual den like a nuestras páginas, tanto a CAPSA como a Corporación JJG social Muchísimas eso gracias. Es, ingeniero, no sé si tiene algún otro tema. Sí, ver, solamente ¿tien? termino con el cálculo del ICAD Valoren. Listo, Nada más continué. con eso. Tengo más material, eh, inclusive yo les puedo, les puedo mostrar que tenemos también, por ejemplo, cuando hacemos exenciones a las bebidas alcohólicas, tenemos rebajas, pero por el tiempo no vamos a poder revisar toda esa información. Sin embargo, lo que sí tenemos que terminar, lo que empezamos. Si empezamos ya con el ICE específico en bebidas alcohólicas, tenemos que terminar con el ICE ad valorem en bebidas alcohólicas. Entonces, es un cálculo bastante sencillo, no se, no se preocupen, pero podemos profundizar aquí con Esteban Podemos hacer algún otro curso y obviamente vamos a, a dar mucho más al detalle cómo se tiene que hacer. Bien, sin más preámbulos, vamos a poner en, en consideración. Nosotros tenemos la misma bebida alcohólica con, es un ROM, el tamaño de 750 centímetros cúbicos, un grado alcohólico de 15 grados, que illusac y el precio de venta del fabricante. Aquí viene la diferenciación, es 4.50. Ahora, tenemos que preguntarnos si es mayor a 4.53. Muchas de las personas van a decir, sí, sí es mayor. Ojo, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara y la ley nos está diciendo que el precio de venta tiene que tener una o tiene que ser medido por litro. Ojo con eso. ¿Y cuánto es nuestro tamaño de nuestra botella? Es de 750 centímetros cúbicos. Eso significa que nosotros tenemos que sacar cuál sería el precio de venta del fabricante si fuese un litro. Entonces, de ahí aplicamos lo que nosotros conocemos como regla de tres. Si en 750 centímetros cúbicos cuesta 450, ¿cuánto será...? en mil centímetros cúbicos. En este caso nos da 6. Ahora, la pregunta del millón. ¿Supera los seis a los 4.53? Sí, efectivamente. Lo supera. Por lo tanto, tenemos que sacar el ICE ad Valor. ¿Cuál es el cálculo? La ley nos especifica que tenemos que restar el valor final, O sea, en este caso, el valor, el precio que tenemos de, de, de, de, de venta del fabricante, menos la base, que sería los 4.53. Ese valor de 1.47, ¿sí? Que nos sale de la diferencia, lo multiplicamos, ¿por qué valor? Lo multiplicamos por el 0.75. ¿Sí? O 75%. Pero todavía no termina el caso ahí. ¿Por qué no termina? Porque si vemos claramente, los 6 dólares es por un litro. Pero nuestra bebida alcohólica, nuestro envase, no tiene un litro. Tiene 750 centímetros cúbicos. Y al momento que tiene 750 centímetros cúbicos, tenemos que sacar la relación o el proporcional... Correspondiente por los 750 centímetros cúbicos, como ustedes lo pueden ver en este momento. O sea, ya sacamos el, el, el ICE, pero por una botella de un litro. Y ese valor de litro, ¿no es cierto? Lo tenemos que sacar a la parte proporcional de los 750 centímetros cúbicos. Y al final, ya para terminar, nosotros. Para obtener ya el precio de venta al público, tenemos que sacar el precio que nosotros hemos obtenido, precio de venta del fabricante, que es, iniciamos con 4.50, sumamos el ICE específico, sumamos el ICE ad valorem como está aquí, nos va a salir el subtotal, que va a convertirse en la base imponible del IVA, para después sacarle el IVA, y ahí recién vamos a obtener el precio de venta. Acá hemos hecho también un cálculo con mil botellas. Le hemos sumado cuánto sería el ICE, ¿sí? Para tener un ejemplo, una visión global. Y también le hemos sumado el ICE y el IVA. Si es que hacemos una producción y venta, ojo, ¿sí? De mil botellas de 750 centímetros cúbicos nos va a resultar un valor cercano a los 2,800 dólares que tendría que la persona, el natural o la empresa, que pagar al servicio de rentas internas. Y como les había mencionado, tenemos algunos otros casos, pero por el tiempo realmente no podemos ampliarnos. Esteban, no sé si tienes alguna otra situación, opinión, Veamos o acá. alguna pregunta. A, si pregunta. A ver si tenemos alguna pregunta de nuestra comunidad. Dice... Eh... Karen dice, ¿cómo era lo del alcohol? Menciona. Ya, chévere. Eh, bueno, el video se va a quedar en, aquí en Facebook durante 24 horas para que ustedes lo puedan volver a ver. Así que eh, lo pueden revisar. Una vez que terminemos el evento, pues lo van a poder revisar durante 24 horas y ahí podrán ir tomando apunte, entonces, para no repetir sobre este tema del alcohol, ¿sí? Pero eh, igual pueden unirse al grupo de Telegram para recibir la base legal. Eso, mi estimada Karen. ¿Qué más por acá tenemos? Una pregunta que dice: Buenas noches, una consulta. Eh, una botella de aguardiente de 500 ml a 50 grados. Hijo, <risa> teníamos que hacer el cálculo. Que hacer el cálculo, claro, ¿no? Sí, lo que sería ahí es reemplazar, ¿no? Reemplazar valores para poder identificar. Con todo, con todo, como va a quedar, ahí le está haciendo el cálculo ella. Vamos a ponerle aquí 550. Wow, 500, <ríe> es bastante. 550 mil <ríe> Y 500 ml y 50 grados. Wow, 50 grados. Poderoso. <ríe> Habría que ver cuánto <ríe> cuesta el precio de fábrica, pero más o menos eh, tendríamos un valor aproximado de esto, ¿no? Sí. Como está automatizado, entonces se puede reemplazar valores, ¿no? Claro, claro, porque está hecho plantilla, pero... Sí, eh, pero eso sí, también varía. Valor ahí, ¿no? Sí, valor puede variar. Claro, el precio es fábrica, pero también se puede hacer por extensiones. O sea, si es que vemos esto, si el aguardiente en general, si es que es producido también por, uh, por microempresarios, etcétera, podemos tener unas extensiones bastante interesantes que puede bajar notablemente el valor que se tendría que pagar. Chévere, qué bueno. Listo, entonces, gracias, ingeniero, por... Estar en esta noche con todos nosotros, a todos ustedes amigos que se han podido eh, conectar en esta noche. Pues también muchas gracias y recuerden que el día de mañana estaremos con otro evento. También comentarles que próximamente estamos con aquí el ingeniero Marco Antonio Postligua abriendo una capacitación justamente del ICE, ¿no? Eh, que será comunicada a través de nuestros grupos de WhatsApp y también, de, y también a través de redes sociales eh, la siguiente semana. Entonces, manténgase en pendiente para que puedan ingresar a este evento. Eso, muchas gracias, ingeniero, y a todos ustedes los presentes. No sé si quiere usted decir alguna palabra, ingeniero, antes de despedirnos. No, más bien, muchísimas gracias a ti, Esteban, por la, la colaboración, inclusive con JJG Asociados y también con, con CAPSA Consultores, que es la, la, la organización que estamos en, en comunión, trabajando eh, para el servicio de toda la comunidad. Igualmente, si tú me, me permites, puedo compartir mis redes sociales. Si es que fuerte posible para que las personas puedan comunicarse con toda la tranquilidad y libertad también en, en el sentido de que uh, podamos eh, solventar las, las dudas que ustedes tengan. Inclusive también en nuestro canal de YouTube tenemos algunos videos ya subidos eh, al respecto de algunos de los temas de, de, que pueden ser de interés. Y este, si es que nos, da la colado, eh, nos, nos permite también, eh, Esteban, podríamos colgarlo Obviamente con un tiempo prudencial para que ustedes lo puedan observar también en nuestro canal. Muchísimas gracias por mí. Una excelente noche, Esteban. Muchísimas gracias a todo el equipo que también eh, tú estás manejando, que estás liderando y a todas las personas también que nos han acompañado. Y realmente estoy muy eh, complacido y me sentiré más complacido. Si es que hay más preguntas, más dudas eh, y podamos solventarlo con, con toda la, la, la, la, la prosa que lleva eh, en, en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias igualmente, Ingeniero, por su, por su tiempo y predisposición y por estar aquí junto a todos nosotros. Eh, encantado pues de compartir este evento con ustedes. Y sí, eh, nada más que podamos grabar el video, ya eh, lo podríamos descargar desde de Facebook, para que usted pueda compartirle también, compartirle a través de redes sociales también igual. Entonces, eh, eso, sí, disponible, estamos abiertos a todo este tema. Entonces, nos estamos viendo, amigos, el día de mañana, que tengan una excelente noche y un fuerte abrazo. Adiós, bye, gracias.